Eso, eso fue recalcante ah, ¿sí? porque me, me, me fui. Oye, vamos con la última que es Avatar Y yo tampoco quiero no quiero hacer mucho de ella porque han cuento una mierda de película. Y que Pero la película en la... Es que en realidad, te, te dije que las 10 películas son una mierda, las 10 películas son malas. O sea, salvo Infinity War, que está más o menos Pero bien. No puede ser. Ahora hablamos de películas de mierda. ¿qué hablamos ay, de películas de quilleras. A mí me gusta hablar de películas de mierda. Me gusta de chocarlas. Pero dime, ¿te gustó Avatar? ¿Te gustó Avatar? ¿Aquí? ¿Te gustó? Hombre, la weá de películas. ¿ya? Mira. ¿Qué pasó con Avatar? ¿Ah? ¿Cómo Avatar? Avatar fui por decir mm. listo con la de todas las también como de modo de temblar. y la vimos en tres D ¿Sí? entonces la gracia de esa película era que yo sabía que el loco hizo tres ah justo había salido en la buena tres D y y el loco como que se metió en la eso como que la película hicieron la, a la rápida le metieron la tecnología en 3D. La, la, la pintura, o sea, la película es pintoresca, pero yo realmente no me acuerdo bien de, de, de ese se porque era ese tipo de Es una opinión personal, ¿sí? ¿Que, que le guste. Sí, porque, sí Yo hice, sí, porque, hay mucha gente que de repente puede en el futuro, pero, sí, yo lo, lo comparé con la pena de está América. Ah. A ver, ¿qué pasa? Yo leí ese libro, ¿sí? es un libro así muy ideológico para la yo, cabeza de cárcel, yo al fin le digo que yo lo voy a. Ya, yo lo elimino. Si a mí, un golpe pero no lo voy a eliminar. ¿Por qué lo vi? Porque tenía que ver. El, yo lo que recuerdo de la película era de que. Y recuerdo que a mi círculo le gustó. También me gustó porque tenía que ver como. que eh, Los locos tomaban un cuerpo. el avatar Y peleaban contra un coral. La quería invadir toda la creo que así para la... entonces eh, era muy, justo yo había leído ese libro y tenía un poquito y había muchas historias sobre eso, ¿sí? muchos cuentos sobre historias sobre cómo, cómo fue la invasión extranjera y aprovechamiento de empresas extranjeras ¿sí? la pena de irte a América es un libro muy duro entre comillas eh, o sea, entre comillas, porque el autor como que se retracta esa obra, ¿no? Como hizo que se prestara para eso. No recuerdo el, el, el autor, que todavía lo vi en no jorró, porque luego sube el fútbolero, no lo guayo. Entonces, tenía que ver como, básicamente, como la invasión extranjera, y como, como llegaba como el más débil, pues, nada, eso, eso. es, nada lo que recuerdo, yo no recuerdo más eso y el efecto especial que está ahí, y la forma de pelear, sé, para mí la verdad es que Avatar no, no, no existe. Eh, ah pues, decimos, eh, la eh, era por lo eh. por, quita por o sea, yo, personalmente, para la gente que le gusta Avatar, y yo no venimos a comprar, o sea, Avatar no es... No, no, eh, avatar te puede gustar si sí, sí te gusta avatar está bien está bien pero bueno, si te gusta cualquier película no, no me gustó porque puta sabes qué es la misma wea que me pasa en los jugó pero no la vamos muy personal tu doctor Y la otra temporada ¿Sabes que sabe que ha visto doctor talk sabe que los, no hay finales felices. Entonces, eh, eh, cómo se desarrolla la historia? Entonces, no, no, hay un peso, hay un tanto peso en esa obra que se también, está dividido, un par de series más que vi. ya todo lo que vean, como que no, no me cuesta que me impresione. Por ejemplo, lo, lo, lo último que he visto, la serie que me impresione, me gusta. Es Sweet, que es una serie de temas de, de los audazos, son abogados que dan en de... no Entonces, a mí no me impresionó por el argumento de la invasión de, una, de un lugar de, de un loco externo, de los lo, lo malos, de milicos, etc. Sinceramente a mí no me, no me gustó. ¿sabes? La vida, no, no voy a ir ahí. No, no, pero es que, sí, sí no es no muy trascendental. Lo que pasa, eh, bueno, eh, Avatar está es la primera sí. y más taquillera. ¿No ah. estamos tiburón? No, tiburón no está. Ah, perdón. ¿Se lo dolió? A oh. ver, Avatar, Avatar... Eh, eh, es la más taquillera porque salió en, la en el bolón de la tecnología 3D. Y por eso es porque en el fondo... Eh, una una entrada de avatar eh, costaba el doble de una entrada normal ¿Sí? y juntó a la misma cantidad de gente que de taquillera de siempre entonces por eso es que tiene más plata ¿Sí? porque y además que hay eso creo que hay que reconocerlo que un espectáculo visual ir a ver avatar en 3D de eso se trataba de hecho ir a verla en el cine como en el perdiz toda la weá la, la, la gracia es 3D las plantas curiadas que pff, se prendían esto estas luces, estos bichos que tenían luces y que se, se envolvían, esta fauna que te proponía, ¿cachai?, de buenas, con muchos leds, con muchos dientes, ¿cachai?, o con, o, con, o con cuerpos con funciones especiales. Todo eso era lo maravilloso, porque como el, el, el planteo del, del, del, no me acuerdo cómo se llamaba, el, no sé, el mundo culeado que te, que te proponía. Eso es avatar un poquito, por eso es que ganó, tanto dinero y todo el bolón. ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y por qué? Eh, eh, James Cameron tomó mil millones de dólares y se los puso a la, a la campaña publicitaria. Que por ahí está. ¿sí? O sea, puso mucha plata en la película, pero la misma cantidad de plata de la película la puso en la campaña publicitaria, que fue muy frigia en, en ese año. Entonces, por eso. Pero así, si hablamos de la película en sí, como es? y bien regulé que no más bien regulé que es y, y, y es y es muy indignante en muchos aspectos que a mí me pasa que la actuación la interpretación de los naví de los indígenas yo es casi indignante es casi, es, es casi para querellarse porque, con lo, con lo, porque hacen una comparación de ellos con los pueblos indígenas ¿cachai? Y, y los pueblos indígenas no son así Sí, es, es, a mí me, me llega a dar un poquito de rabia porque es como: ah, maté mate una rana. Hashtag rana. ¡Hash Anda con los espíritus de la tierra. No, no. eso no sea, es un, un cómic de los indígenas. Los indígenas no andaban haciendo. La, el mundo precolombino no, no mataba a un animal y le andaba dando la gracia a la na, madre naturaleza. Pues no. no. Son personas normales como cualquier otro. Mataban, se comían a las personas y cada cierto tiempo hacían ceremonias para agradecer al mundo y agradecer a la Pachamama y a todo. Perfecto, ¿cachai? Pero esa, esa combinación claro. y ese sí, dramatismo sí. de todo, de, de como de, ay, voy a tocar un árbol. Y esa armonía que tenía es, es casi sustante. Es bueno, es or, ordinaria, frente, ¿cachai? A mí me, me, me da mucha rabia. Y a partir de eso, a partir de eso, esa como me, no la película no agarra mucho más es una historia clásica nunca te voy a olvidar o sea nunca te vayas a recordar la historia porque no, no, no pasa nada eh, a lo yo mejor la vez, ¿Ah? una puta yo la vi visto en una no me acuerdo la película sé que llega el foráneo el, el humano el tipo sí bueno nada. bueno uno de uno de los grandes cambios buenos de la película es que eh, o sea, no sé si es bueno, pero uno de los grandes cambios que se nota y el tópico de, de respecto a la historia del cine es que, no sé si es primera vez, pero una de las primeras veces en que el ser humano es el malo de la película. En la ciencia ficción, desde los años 30, 40, 50, es el extraterrestre generalmente el malo. El que viene, invade, ¿cachai? Con su poder superior, con su tecnología superior, con su tecnología superior, el, el extraterrestre viene y nos invade y estamos cagados porque su En cambio en Avatar te ha existido, porque es el, el ser humano, por su tecnología superior, el que va a otros planetas y, y los hacemos cagar. En ese sentido es un buen un buen, un buen barómetro de, de cómo evolucionan las cosas. Porque en el pasado nuestra tecnología era súper arcaica y lo sabíamos. Pero en el día de hoy, la tecnología es casi mágica y lo que sigue para adelante es más, más que aún. Entonces ya, como que de alguna manera, eh, la película nos muestra que ya somos conscientes de que nosotros podemos conquistar estos talentos si que queremos. Si queremos.